En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de bolsas de polietileno con autocierre y taladro circular, idóneas para supermercados, centros comerciales, oficinas y ferreterías. El polietileno es un plástico que se caracteriza por su alta resistencia y durabilidad. Estas bolsas poseen un autocierre para permitir la correcta conservación de los productos.